Y hay muchas capacidades que no tienen que ver con apretar ningún botón, que son muy necesarios. Entonces esas capacidades son de, de las edades, son, tienen cientos y miles de años de, de apariencia en nuestras culturas. Y eso por uno es el juzgamiento, la otra es la, la investigación. Sí. Tenemos que ayudar a apoyar a los jóvenes para que uh, sepan um, hacer una investigación y puedan distinguir entre un recurso que tiene valor y otro que no. Y porque están inundido, hundidos en la información. Es una, digamos, una economía de atención, eh, recursos escasos, atención y, uh, y luego entonces hay demasiadas fuentes de información y tenemos que ayudar en, en, en buenas maneras de investigar. Entonces eso es la alfabetización informacional y hablando de eso, es obviamente el, la, todo el ramo de la UNESCO, que es el MIL, que es uh, Educación en Medios y e Información, es Alfabetización en Medios y e Información. que hay que integrar es también la visión que ha sido parte de la educación mediática desde lo, desde bueno al menos tres uh, décadas que es también uh, una visión que toma en serio todo el entorno mediático entonces es la cultura popular es, son los mensajes que estén um, escuchando, viendo en casa y que llevan consigo. Sí. Entonces la, es la formación, la pedagogía pública que existe fuera de la escuela. utilizamos la palabra Sandbox, Sandbox Learning y um, digamos a enero, y es el entorno en que se, se pone en las manos las tecnologías. Entonces um, la diferencia entre la primer, el primer fase de integración de las nuevas tecnologías era más el fetiche en frente, en frente de la, la aula, el la Smart Board, que era una, una pantalla mágica, pero no permitía uh, el, la contribución, la participación de todos. Entonces hoy en día es más bien cosa trabajando en, en pequeños equipos, utilizando una variedad de tecnologías pequeñas. La escuela no necesita comprar tecnologías por cada quien, sino que los, los jóvenes pueden trabajar en equipos y incluso en, en una aula puede haber cuatro equipos en cuatro esquinas de una aula y puede puede haber solo un, un equipo que tenga uh, el, las nuevas tecnologías en mano. Entonces la escala depende a los, en los recursos, pero Nunca parece que uh, la solución es, que un, uh, es comprar demasiadas tecnologías porque si no hay demasiados sacrificios. Hay sacrificio en instrumentos de música, sacrificio en otras uh, tecnologías necesarias. Entonces, ¿cuál es la tecnología apropiada por el instante? A veces es una tecnología digital, pero a veces son otras tecnologías mucho más tradicionales. La educación en competencias para el siglo XXI tiene muchas capas. Hay que, hay que tomar en cuenta el base de cuenta cuentos, el base de una cultura oral que todavía forma la, parte, la gramática del ser humano. Luego, en, encima, este, la época de la, la imprenta, la, la época tan importante del libro en que se, se surgió las tendencias filosóficas, las sociologías, las ciencias, etc. Y luego, ahora, toda la etapa del siglo XX, que es la etapa de los medios electrónicos, vamos a decir, o analógicos, que han sido muy importantes, que, que son, nos han dado las narrativas más importantes de los últimos 100 años y en final también las nuevas tecnologías digitales que están integrando de una forma todos los otros que, existen, que existían antes y nos están exigiendo otras capacidades y en esto entonces tenemos que poner en capa nuevas capacidades sobre las otras que tenemos de la cultura, de la imprenta, de la cultura oral y integrar todos en uno. Y eso es la alfabetización del siglo XXI.